Ok, loco. No, voy a qué <lindo. laughs> están tan peleando, tan... se está, está divirtiendo. <risa> no es también me dio pie. Fanny Mecha ha ah, resolvido <risa> ok mi amiga si te toco mira a te gusta Yo estamos subiendo el nivel se volará más alto quien tiene nuestra rapidez y alguno tiempo exacto no que perder, no hay aquí no podemos cargarlo. tiro, mato a mi enemigo, no me quiero, pero no me no me no me